Señora directora de la Feria de Patrimonio de Portugal, doña Catarina Valenza Gonsalves. Señor director general de Patrimonio Cultural, don Juan Carlos Prieto Bielba. Codirectores de este XIII Congreso Internacional ARPA, don Miguel de la Iglesia y don Darío Álvarez. Querido director de la Fundación Siglos... compañeros y colegas de los medios de, de comunicación, muchísimas gracias, muchísimas gracias por vuestra presencia en la presentación de la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural ARPA 2022, que es una actividad de participación social promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. ARPA es un acontecimiento verdaderamente único. Es el único, yo creo que no peco de ninguna exageración, si insisto en que se trata del único acontecimiento específico del sector de patrimonio cultural con estas características y objetivos, es el único de esta índole que se celebra en España y su proyección internacional está muy consolidada y se refuerza al estar integrado en la red europea de ferias de patrimonio. Este año, como bien saben, como bien sabéis, Arpa se va a celebrar aquí en Valladolid del 10 al 13 de noviembre y recupera por fin recupera su carácter presencial. Ya Parece que hemos salido definitivamente de la pandemia, aunque también existen algunas noticias inquietantes. Pero en cualquier caso, esta convocatoria de ARPA recupera el carácter presencial. Se va a desarrollar aquí, en las instalaciones del Centro Cultural Miguel de Yo siempre que pronuncio el nombre de Miguel de hago a continuación un silencio de respeto. Se va a celebrar aquí. En el Centro Internacional Miguel de Libes, en el Centro Cultural Miguel de Libes, gracias a la colaboración. Miren, nosotros en la consejería apostamos, está en mi, en mi primera comparecencia, y yo he insistido siempre en ello, por la colaboración y el diálogo. ¿Bien? Nosotros somos una casa que creemos en la colaboración y que apostamos muy decididamente por el diálogo. Y esto, este ARPA sale adelante y va a ser un exitazo por la colaboración de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León con la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y el Conservatorio de Música. Es importantísimo, es importantísimo los proyectos en colaboración. Todo proyecto grande necesariamente debe de ser un proyecto en colaboración y un proyecto de diálogo. ¿Y cuál es su objetivo fundamental? El objetivo fundamental pues es vincular el patrimonio cultural con la sociedad. Inevitablemente dibujo un gesto de cordialidad porque esa es mi historia. Toda mi vida he trabajado vocacionalmente en... ...en la vinculación del patrimonio, cultural con la, del patrimonio cultural con la sociedad. Este viernes estuvimos en un pueblo pequeñito de Ávila... ...en Benitos, el término de Benito, Villán, ...en la ermita de Riondo... Eh, ...con un cuadro que tiene esa significación... ...y que le hemos devuelto esa significación. Y ayer domingo yo estuve perdido... ...por las sierras circundantes a Béjar. Eh, en, en Fuentes, eh, Valdefuentes de Sangusín, que tiene una ermita y tiene un recinto espectacular, una plaza de toros muy antigua, y, y estábamos en lo mismo. Eh. En ese pueblo se han agarrado a su patrimonio para desarrollarse, para abrirse, para abrirse al futuro. Ah, que este es el objetivo fundamental de, de ARPA, la vinculación del patrimonio cultural... ...con la sociedad, para lo cual hay que impulsar su conocimiento, hay que desarrollar su función educativa y hay que fomentar el uso y disfrute. La sociedad tiene que ser consciente de lo que ese patrimonio supone y de las infinitas posibilidades que abre. Bueno, esto desde 1998, ARPA es un foro propicio para todo esto, ¿eh? para fomentar el desarrollo, la colaboración entre administraciones... ...instituciones públicas y privadas, fundaciones, empresas y profesionales. Es decir, ARPA, y para mí esto es lo fundamental, es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro, no es una cita acartonada, es un lugar de encuentro. Y si es un lugar de encuentro entre personas e instituciones de distintas, de distintas procedencias... En todos, ...en todos los sentidos y con distintas personalidades... Es un lugar de encuentro para el diálogo, para la controversia, también para las desavenencias y, obviamente, para las, para las conciliaciones. Es decir, es un proyecto que se desarrolla desde una perspectiva transversal y multidisciplinar, que en esta ocasión va a acoger más de 200 actividades. He dicho que son unos días del 10 al 13 eh, son cuatro días y se van a desarrollar 200, 200 actividades. La Bienal de este año pues refleja una apuesta decidida. Las apuestas pueden ser formales, pueden ser más o menos asumidas. En este caso se trata de una apuesta de, muy, muy, muy decidida por desarrollar una gestión digital integral del patrimonio cultural el director general de Patrimonio está poniendo con acierto muchísimo énfasis en ello, en la gestión. Bien, yo creo que en Castilla y León, pues como en Castilla y León tenemos aspectos que están muy bien cubiertos, hay grandes restauradores, hay muchos restauradores, hay grandísimos, grandiosos conservadores, pero fallamos, fallamos en la gestión, fallamos en la gestión. Entonces, Sarpa quiere… ...incidir en lo que fallamos... ...para corregir... Eh, y, ...y lo fundamental desde esta dirección general... ...es desarrollar una gestión digital integral... ...del patrimonio, del, del patrimonio cultural... ...ARPA va a acoger, ...acogerá... ¿eh? ...más de 30 entidades españolas... ...y ocho iniciativas transfronterizas... ¿eh? ...y va a suponer la presencia directa de tres países y una presencia indirecta de otros, de otros seis países a través de proyectos internacionales, de instituciones y de empresas enclavadas en nuestra geografía más, más querida, en Portugal, bienvenida siempre, en Italia, en Francia y en México, nuestra vertiente hispanoamericana es Absolutamente ...es absolutamente prioritaria, desde España no podemos renunciar a, ese, a esa vertiente. Vamos a contar con una presencia excepcional, la de don Enrique Villamor... ...que es el cónsul honorario de Polonia en Castilla y León... ...que va a representar a la Embajada, a la embajada de Ucrania. Y eso pues, pues, abre la puerta a un tema candente la recuperación y la defensa, la preservación del patrimonio cultural en momentos de, de guerra. En España yo creo que tenemos mucha memoria de, de ello y es una memoria a veces poco valorada. Eh, el gobierno, cuando, cuando, cuando inició la guerra incivil, cuando empezó la guerra incivil, en las dos partes, en la España republicana y en la España Nacional sindicalista, se tomaron de inmediato medidas, medidas ¿eh? para preservar el patrimonio cultural. Eh, la salvación de los cuadros del Museo del Prado fue una hazaña, en todos los sentidos, fue una hazaña, fue una faña Eso nos hizo después, no, no se ha hecho en casi ningún país en guerra. Recuerden ustedes lo que pasa en Bazazaz con aquellos museos que son arrasados y con tantos otros escenarios en guerra. ¿eh? Y yo creo que cuando se habla de la guerra en civil española, a veces se pone mucho énfasis en cosas que son obvias. ¿eh? Eh, pues sí, claro, en las guerras hay asesinatos, hay muertes, hay ejecuciones, hay asesinatos, retiro lo de ejecuciones, ¿eh? y hay bombardeos. ¿eh? Pero no en todas las guerras hay un ejemplo como este, ¿eh? el de ser capaz de preservar un patrimonio de primer, de primer nivel ...con todo lo que eso supone y en Ucrania están en esta situación y en consecuencia la experiencia... ...y lo que tiene que decir Ucrania es verdaderamente conmovedor, conmovedor y apasionante, muy, muy, muy interesante. Bueno, esta feria va a tener más de 10.000 metros cuadrados dotados de todo tipo de, equipa de equipamientos y servicios... Habrá un montaje muy innovador, un montaje muy innovador de los espacios expositivos con estructuras mínimamente generadoras de, re, de residuos, diáfanas y versátiles, y con una presencia masiva, mayoritaria de las nuevas tecnologías, con información en pantalla LED, con la creación de un espacio inmersivo en el que se hará uso de la realidad virtual, de 3D, de construcciones y juegos digitales para el, público, para el público joven. Y en nuestro stand, en el stand de la Junta de Castilla y León, se van a presentar diversas iniciativas y proyectos, tales como el informe sobre la repercusión del patrimonio en la, en la economía de Castilla y León. Esto para nosotros es una cuestión absolutamente fundamental ¿eh? y está muy enlazada con nuestra concepción del turismo y, y con lo que forma la personalidad de esta consejería Claro, el patrimonio hay que dignificarlo, hay que reutilizarlo hay, y, y, y tiene que tener una gestión adecuada, moderna e innovadora para convertirse en un recurso, en un recurso económico ¿Eh? también se va a presentar un máster en gestión de patrimonio vuelvo a lo que dije antes esta es una de las muchas grandes ideas ...del Director General de Patrimonio... ...porque es aquí en lo que fallamos... ...en la gestión... ...y lo que no se puede hacer... ...es repetir lo que se viene haciendo... si se analiza una situación... ...y cuando se analiza una situación... ...pues claro... ...siempre se aprecian las cosas que están bien... ...y las cosas que no están tan bien... ...y las carencias que se tienen... ...entonces carece de sentido... ...carece de sentido volver a hacer... ...lo que se está haciendo bien... Y este máster de gestión cambiará la, reali cambiará la realidad. Para nosotros es importantísimo ¿no? la aportación de las nuevas herramientas y la metodología de trabajo generadas a partir de la digitalización es que dan muchos datos y abre muchísimas perspectivas que no, que no se tenían. ¿eh? Y eso lo tenemos que aplicar a nuestro, a nuestro patrimonio. Se van a potenciar los encuentros entre empresas, instituciones y profesionales presentes en la Bienal, lo dije al principio, es un punto de encuentro y, en consecuencia, es un punto de diálogo y de confrontación de ideas. Miren, hay, un, hay una frase que ahí me saca de quicio, que es esa que dice, yo no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tus ideas. No, las ideas no son para respetarlas, las ideas son para discutirlas. A quien hay que respetar es… Es a, las es a las personas. ARPA tiene que ser un espacio vivo, donde, el foro de ARPA tiene que ser un espacio vivo donde existan discusión y confrontación de ideas desde, desde la cordialidad, porque a todos nos mueve el mismo objetivo. Este ARPA tiene un apartado de premios que es muy importante, es muy importante porque... Eh, las aportaciones hay que reconocerlas, las aportaciones hay que reconocerlas. Hay premio a las mejores prácticas en conjuntos históricos y etnológicos de carácter honorífico. Hay unos premios internacionales ARPA de Intervención y Gestión del Patrimonio Cultural que se van a realizar tres menciones de proyectos e iniciativas de patrimonio cultural de todo el mundo que constituyan aportaciones innovadoras en la aplicación de las tecnologías al patrimonio cultural. Y este año se ha convocado el cuarto premio internacional de proyectos sobre patrimonio para estudiantes de arquitectura. ¿Eh? Cuarto premio internacional ARPA de proyectos sobre patrimonio para estudiantes de arquitectura. Está organizado por la Escuela Técnica Super, Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, en colaboración con nuestra ...dirección general de patrimonio y aquí se van a reconocer proyectos académicos de arquitectura... ...realizados en los ámbitos de la recuperación, de la protección y de la intervención en el patrimonio, patrimonio cultural. Además, además, ARPA no se va a limitar a la reflexión teórica... El verbo limitar lo digo y me corrijo, porque la reflexión teórica no implica ninguna limitación, sino todo, lo, sino todo lo contrario. Lo primero son las ideas. El mundo lo mueve, no lo mueve el dinero, el mundo lo mueven las ideas. ¿eh? Y ARPA pues, va de, a desarrollar un conjunto de actividades didácticas y de talleres ¿eh? en las que nosotros queremos poner énfasis para incentivar incluso la participación, del público, del público, del público visitante. Es decir, es una programación muy variada, complementaria. No es acumular cosas por acumular cosas. Hay una planificación, hay una perspectiva, hay unos objetivos y esos objetivos y esa planificación tiene distintas, eh, se desarrolla desde distintos, desde distintos, desde distintos ejes. Este año, pues yo, si me permiten, quiero ...subrayar la participación de la Fundación España de Burgos... ...que trabaja para conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad cognitiva. Miren, nuestro director general de Deportes, Enrique Sánchez Quijo, ...pone mucho énfasis en esta cuestión. Y esta es otra, otro de los principios básicos de la consejería de cultura, turismo y, de, y deporte. Nosotros trabajamos y estamos continuamente dando vueltas ¿eh? a cómo conseguir que la igualdad sea real, ¿eh? que la igualdad sea real. Eso que dice la Constitución, que sea real. Y claro, pues ahí nos tenemos que unir a quien sabe. Y la Fundación españas de Burgos, pues lleva mucho tiempo con notables logros, trabajando, trabajando en este sentido. Y y la Fundación va a acudir a esta, a esta ARPA con un taller de lectura fácil. ¿Eh? ARPA va a contar además con la participación de 28, 28 iniciativas de entidades locales, asociaciones y emprendedores sociales que han implementado proyectos de intervención y gestión en el patrimonio cultural en municipios, ...con un reducido número de habitantes. Como verán, la política de la consejería es muy, es muy coherente... ...y todo está iluminado desde, el, desde esta perspectiva. Yo hablaba hace, al, al, comienzo, al comienzo de esta intervención... ...de que habíamos estado el viernes en, en Riondo, en Benitos, en Cillán. ...que ayer domingo yo estaba por la zona del Sangusín... Eh, eh, ...entre Bejar y Ciudad Rodrigo... ...todo el Valle de San Lucín, ...que son, unas, son comarcas... Muy poco, ...muy poco conocidas... ...muy poco conocidas... ...y esta gestión cultural del patrimonio... ...en municipios... ...con un número reducido de habitantes... ...para nosotros... ...es, es absolutamente fundamental... ...en definitiva... ...y voy a ir terminando ya... ¿eh? ...ARPA es un acontecimiento... ...participativo y abierto... ¿eh? ...que son dos términos que a veces se concilian retóricamente juntos. ¿eh? Participativo, pero controlamos la participación. No, participativo y abierto. Y por tercera vez se ha convocado el programa de voluntarios ARPA, destinado a jóvenes de 18 a 35 años, fundamentalmente estudiantes o personas recién licenciadas, ¿eh? porque, porque es que el futuro... El, el, presente se, el presente solo se consolida trabajando, trabajando por el futuro. Y estas son las líneas maestras de, de esta convocatoria de ARPA. ¿Eh? Insisto, diálogo, ¿eh? Eh, innovación, una preocupación grande por, por la gestión y el, el convencimiento de que al patrimonio hay que aplicarle a fondo las nuevas posibilidades las nuevas posibilidades digitales y desde ese convencimiento, desde ese convencimiento ¿eh? y de la seguridad de los vínculos que nos unen con Portugal, ¿eh? que son vínculos fraternos, yo soy salmantino y los salmantinos pues miramos a Portugal como la misma tierra, yo siempre me he pasado por la zona de Ciudad Rodrigo a Portugal, nos pasábamos de un pueblo a otro y no veíamos la frontera por ninguna parte, no veíamos la frontera por ninguna parte. Las fronteras son inventos de las administraciones y saben ustedes que los idiomas son las venas que por debajo cruzan las fronteras y nos unen. ¿eh? Y entre los españoles y los portugueses siempre ha habido más unión, más unión, más unión que que trabas fronterizas, las trabas estaban en la carretera, las aduanas estaban en la carretera, pero todos pasábamos entre las encinas, todos los chicos jóvenes que íbamos de una fiesta a otra y también los contrabandistas que venían cargados de sacos de tabaco y de sacos de café, todos pasábamos por allí. ¿eh? Y la Guardia Civil, como sabía que pasábamos por allí, pues se quedaba en los puestos para no, para no molestarlos. De manera, de manera. ¿eh? querida directora de la Feria de Portugal, doña Catarina, que con mucho gusto y con suma cordialidad le cedo a usted la palabra. Muchas gracias y bienvenida.